Bueno, después de examinar lo que hemos encontrado en la basura, que son unas climas y unos cebadores, tenemos que buscar el lugar donde colocar pues la mayor parte de ello posible. Tiene que ser el peor lugar de todos, el lugar donde no haya corriente, sea inaccesible y la gente se pregunte por qué está allí. Yo recomiendo siempre, siempre que tengáis dudas, mejor abajo, lo más abajo y cerca de, cerca de una, una puerta o de una esquina, o para ahí, por ejemplo, ahí detrás es el sitio ideal. Bien, bueno, vamos a empezar con el... Bueno, lo primero, vamos a necesitar un destornillador... ¡Uuuh! Así, este. Al primero, hemos puesto un tubo de metal. ¿Por qué? Pues porque teníamos uno. Y vamos a meter toda la cantidad de mierda que podamos dentro del tubo. Utilizamos este destornillador para empujar la mierda ahí a tope. Podemos utilizar polvillo, basura que hayamos encontrado en la calle, cualquier cosa, mierda pegada en el zapato. Lo importante es que esté apretada y bien dentro, del, para que luego cueste sacarlo, vamos. Y si el tubo está oxidado, mejor. Ahora cogemos el cable. Importante, no lo pelamos, lo cortamos así de forma que no se puede sacar nada de dentro Y nos preparamos a introducirlo por dentro Pero como está apretado os voy a enseñar el truco Bien, cogemos el cable y lo metemos así, la puntita solo, ¿de acuerdo? Y ahora con el martillo de goma le damos unos golpes así al azulejo como ayudando Y vamos introduciendo el tubo Exacto, golpecitos, así Es una manera de nosotros de hablar con el azulejo Porque como todos sabéis, todo está vivo en la madre tierra Solo depende una cosa y es de la escala Bien, seguimos apretando y lo que quiero decir es que el azulejo vive mucho más que nosotros Y por eso nos parece muerto Pero bueno, eso es otra historia Seguimos apretando y metemos dentro el cablecito Perfecto, ya hemos hecho la mitad del trabajo Porque esta es la parte más difícil Ahí, y lo importante es eso Que no lleve a ningún sitio Vale, perfecto Ya lo tenemos A ver qué tal Bien, todo pinta bien Bien, ahora, ahora que tenemos ahí Echamos más roña en la caja Apretamos allí Y hemos echado más masilla Y cemento en el interior del, del tubo Perfecto, bien Ahora... Vamos a intentar colocar la caja como podamos. Uh, ahí vamos, y con tornillos oxidados, lo más importante para que no se puedan sacar, o dentétanos, si intentas quitar la caja. Apretamos los tornillos como podamos, y si podemos también pues dejar las cabezas locas o el tornillo partido, o con una muesca para que al intentar sacarlo se quede la mitad del tornillo dentro, pues mucho mejor. Vamos a ver si acabamos este. Está duro, bien duro, pero lo vamos a conseguir. Otra cosa importante es conectar los hilillos de la caja, que ya lo he hecho abajo, como podéis ver, de una manera aleatoria, es decir, que ni siquiera conectando un teléfono de verdad, la caja pueda funcionar. Eso vuelve loco al inclino y le mantiene entretenido, mientras se pregunta por qué la vida pues, es, es así. ¿no? Entonces, bueno, como podéis fijar, esta cabeza de aquí está loca, pero nos importa un carajo. La dejamos ahí, porque total no se va a salir, y si se sale, pues bueno, le quitamos el inclino parte de la fianza. Ok, Uep. ponemos la tapa, y con estos tornillitos que tenemos aquí, los metemos, apretamos... Fijaos que los tornillos están roñosos, es muy importante. Ah, y no lo he comentado al principio del vídeo, pero es importantísimo que la caja siempre esté torcida. En este caso, pues la he girado 90 grados, porque así me parece que quedaba, pues no sé, más elegante. Y además hace que, da igual de por donde la mires, siempre ves un defecto. Si la miras por el lado, verás una entrada que no lleva a ningún sitio. Y si la miras de frente, pues verás que el cable está torcido rompiendo el ZEN. que es un poquito el objetivo. No olvidéis que es importantísimo que el inclino siempre esté entretenido. Ok, bueno, pues vamos a ver cómo nos ha quedado. A ver... ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡Maravilloso!